la falta de seguimiento en las consultas durante la pandemia, pues eh, bueno, pues ha hecho, ¿no? sobre todo en el mes de septiembre, que haya habido una avalancha de entradas de niños con autismo en su asociación. Hoy vamos a hablar, desde la atención temprana, la importancia que tiene esto para la evolución de estos pequeños, con Javier Hernández, director técnico de Autismo Burgos. Javier, buenas tardes, no, ¿qué hola, tal? Buenas y con Virginia Ortiguela que es eh, miembro del programa Bebe Miradas. Virginia, ¿qué tal? Muy buenas, bien, tardes. buenas tardes. Ya conocemos, pero bueno, aquí lo vamos a recordar siempre, que mmm, desde Autismo Burgos no solo se trabaja con, con los adultos ¿no? en su centro, sino también tienen un programa, un proyecto bueno, pues que se lanzó ya ¿no? Eh, hace, Javier, tres años, cuatro. Cuatro. Eh, cuatro cuatro, cuatro pico, o ya. incluso cinco, a lo mejor vamos a decir, eh, bueno, pues que... Que, que fue un impulso el proyecto Bebé Miradas y que detectó a, a niños desde bien pequeñitos, desde bebés con, bueno, pues con, con un diagnóstico ¿no? de, de autismo y desde ahí también bueno, pues, eh, ha evolucionado, se ha puesto mucha gente también ¿no? en, en contacto con, con vosotros mm, pues debido a ello ¿no? y porque se atiende ¿no? hasta niños de 6 años, Javier. Sí, bueno, el proyecto, en principio, el proyecto Bebe Miradas atiende a bebés desde que se les empieza a detectar, o en principio, el programa les acoge a los tres, cuatro meses, hasta los tres años. Eh, otro tema es que, lógicamente, todos los niños que reciben un diagnóstico en ese programa luego son atendidos y las familias quieren por la, por la asociación. Como tú decías, sí que ha sido un programa que está teniendo muy buenos resultados y tanto es que ahora a través de la confederación de autismo españa y con el apoyo económico de la fundación carrefour estamos ya en un proceso de implantación y de réplica del programa en otras comunidades que empezaremos probablemente bueno ya estamos trabajando pero seguramente ya en enero del próximo año puede haber otras comunidades con el programa que es implantado que es una réplica del que del que hacemos en burgos Bueno, eso, eso, es, eso es muy bueno eh, durante el mes de septiembre tuvisteis bueno pues una entrada ¿no? eh, masiva de, de niños con autismo debido bueno, pues un poco eso no a la paralización o no, al no, no paralización sino no seguimiento no en, de las consultas en, bueno pues en, en el hospital ¿no? con, con estos niños y, y os habéis encontrado ¿no? con muchos casos no es que haya habido un aumento ¿no, javier sino ese seguimiento ¿no? Eh, que no ha habido pues a ver, mira, nosotros por ejemplo el otro día estuvimos en el congreso de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y es un hecho que estaba la ministra de Sanidad también, y es un hecho que nadie pone en duda pues, pues de, bueno, que la pandemia ha tenido unas emergencias sanitarias, uh -huh. que lógicamente ha hecho que todos los recursos sanitarios fueran a ello. ¿no? Entonces está claro que los diagnósticos, las primeras intervenciones, no sido los programas de tratamiento continuados, pero lo que sí que han sido diagnósticos, primeras consultas, eh, pues eso ha tenido un retraso importante. No es hecho de culpabilizar ni buscar las causas, sino simplemente, pues yo, lógicamente nadie estábamos preparados, ni el sistema sanitario ni nadie para lo que nos ha venido, incluso también muchas familias han retrasado la visita, ...al médico cuando no era de una gravedad física extrema... ...entonces el que ha habido un retraso es algo evidente... Uh -huh. ...que bueno, pues simplemente se ha debido a esta situación... ...tan excepcional que hemos, que hemos tenido... ...entonces sí que es cierto que los niños que tendrían que haber ido... ...accediendo al programa pues a lo largo de un año... ...pues no han accedido y han accedido cuando se han empezado... ...a abrir todos los centros de salud, todas las consultas... ...todas las revisiones en el hospital... También el mes de septiembre suele ser un mes, es a lo largo de todo el año, pero sobre todo febrero y septiembre suele ser un mes que cuando los equipos de valoración de educación hacen también, son los momentos en los que evalúan a los niños, también muchas veces detectan y nos derivan chavales. Entonces sí, sí que ha habido ahora, no es que ha habido mucho, sino que ha habido un retraso en el acceso y han llegado todos pues cuando se han empezado a abrir todos los servicios y todos los centros de salud. Claro, ese retraso en el acceso, Virginia, bueno, tú que estás con estos eh, pequeños ¿no? eh, diariamente, eh, ¿puede tener consecuencias en, en los niños? A ver, está probado que toda la intervención, cuanto más temprana sea, eh, va a favorecer el desarrollo de, del niño, entonces nosotros siempre decimos, si podemos intervenir con un niño a los 18, mejor que a los 36, ¿no? pero bueno, a las familias también se les dice que estamos en una época que el cerebro del niño tiene mucha plasticidad, entonces que, que nunca es tarde en estas meses, en estas edades, para empezar a intervenir lo más temprano posible, es decir, nosotros encontramos que puede haber unas señales de alerta, de alarma y lo primero que ofrece a las familias en el programa Bebe mirada es esa intervención temprana ¿no? para favorecer luego su desarrollo antes incluso que el diagnóstico Sí, empezamos a intervenir cuando ya hay unas sospechas porque cerrar un diagnóstico necesitamos todavía un poco más de tiempo no porque puede que vengan niños con unas alertas pero que sean un retraso del desarrollo no simplemente que con una intervención con el paso del tiempo va a ir mejorando y otros niños que ya vemos que tienen signos y tea y entonces bueno pues seguimos en esa intervención y el diagnóstico el Mota, lo cámara, solemos cerrar cámara, sobre cámara, los 30 a 36 meses ¿no? aunque nosotros seguimos interviniendo con ellos desde el momento uno que nos está llegando es muy importante ¿no? intervenir, como estamos eh, diciendo, desde bien pequeñitos. Uh -huh. ¿Cómo se trabaja con ellos? Pues sobre todo nuestro programa está destinado a las familias. Eh, nos mmm, Llevamos el modelo IMPACT y lo que hacemos es dar a esas familias técnicas para que puedan utilizar pues, en su ambiente cotidiano, ¿no? con los juegos que hacen en casa, con las rutinas. Porque nosotros como terapeutas podemos estar una hora a la semana con ellos, pero los papás están siete días a la semana, 24 horas con ellos, entonces es súper importante formar a los papás en eso en técnicas muy sencillas para que lo vayan utilizando, ¿no? Para que jueguen con ellos, para que se comuniquen, pues mmm, eso. Nosotros intentamos formar a las familias para que lo puedan aplicar en su ámbito cotidiano. Es eficaz, ¿no? Me imagino también para para la edad adulta, ¿no? Para que ellos eh, bueno pues se desarrolle ¿no? de otra manera. Claro, eso es que cuanto antes se empieza a intervenir, eh, seguramente el desarrollo del niño vaya a ir mejorando. ¿no? Entonces lo primero que hacemos es eso, una intervención con la familia para eh, poder facilitar que luego vayan teniendo pues eso, a lo mejor menos problemas, ¿no? o, o que su pronóstico sea mejor sea mejor y, y sobre todo bueno pues eh, hoy en día miramos también mucho la, la inclusión ¿no? eh, con, con, con bueno pues en este caso con, con los otros niños y con los compañeros ¿Cómo está siendo actualmente javier esa inclusión en los centros escolares en, en los colegios bueno pues mm, dar una visión general es muy complicada y muy arriesgado entonces como punto de partida, sí que tenemos que decir que en Burgos tenemos una situación muy privilegiada, que yo siempre lo digo, en muchos servicios, desde luego en sanidad, con el programa de bebé, con pediatría, con atención primaria, porque desde luego el programa de bebé sin los pediatras y sin atención primaria no existiría. Y en educación nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Por suerte, eh, con la Dirección Provincial de Educación, con la Consejería de Educación, tenemos muy buena relación y podemos ir, en la medida de lo posible, haciendo una previsión de las necesidades que va a haber en Burgos y en la capital de Burgos, porque por suerte tenemos a todos los niños o prácticamente a todos los niños con autismo identificados y podemos prever qué recursos se van a necesitar. Sí que es cierto que hay veces que no llegamos y esa colaboración que tenemos con la administración, pues muchas veces no es lo ágil que se necesita, no por la administración ni por nosotros, sino bueno, porque a veces la realidad es un poco más compleja. ¿no? En cualquier caso en Burgos sí que tenemos, que es lo que hay que destacar, posibilidades de educación para todo el rango de niños con autismo. Tenemos desde un centro específico, que es el de Autismo Burgos, el Colegio LALBA, donde vienen niños con autismo con muchas necesidades de apoyo. Desde ahí tenemos aulas integradas nuestras en coles ordinarios, lo que se llama el modelo de aulas estables, que es bueno pues eso, un aula de Autismo Burgos en un cole ordinario, que ahora mismo lo tenemos en colaboración con el Colegio Virgen de la Rosa de Cajaburgos y con el Colegio de las Hermanas Salesianas de la Carretera de Arcos. También te tenemos otros modelos desde el ámbito público, están los apoyos CLAS, que son colegios donde hay un refuerzo de profesionales específicos, eh, tanto de logopedas, orientadores o auxiliares técnicos, que son coles que en principio cuentan con más recursos eh, humanos para poder atender a niños con necesidades y luego también tenemos muchísimos niños que están en el sistema ordinario recibiendo más o menos apoyos pero con una fuerte implicación del profesorado pues en cuanto a adaptación de exámenes de contenidos desarrollo de programas de habilidades sociales en los recreos Objetivamente tenemos toda la gama, un poco de apoyos y de servicios que puede necesitar un niño. Evidentemente, luego depende mucho del factor personal. Depende claro, al final es una decisión de los padres, no, de las familias. Me imagino que eh, por vuestra parte los profesionales aconsejaréis, no, también dependiendo de, de, de, de, bueno, del grado. ¿no? Mm. De... Sí, desde luego, tanto educación como nosotros desde el ámbito que nos toca, orientamos y a las familias asesoramos. Pero también cuando decía la implicación personal me refiero a la implicación profesional de los profesores. Ah, o sea, no hay sí. cole bueno, no hay cole malo, no hay profesor bueno, no hay profesor malo. Son momentos, circunstancias. Sí que es cierto que cuando los niños pequeños con autismo van a los coles, sí que hay que entender que para el niño y para la familia es un momento muy complejo. Para cualquier papá, cuando hemos llevado a nuestro niño al cole con tres años, los primeros días estás muy tranquilo. Tú imagínate eso, que tienes un niño con autismo que encima ves, claro, tú te tranquilizas porque el tercer día ves que tu hijo ya va contento, pero cuando un niño con autismo le cuesta esa adaptación, entonces, bueno, son momentos muy complejos, son momentos que a veces, tanto desde el cole como desde las familias, cuesta ajustarse, entonces, bueno, yo creo que ahí hay que pedir un poquito de tranquilidad por parte de todo el mundo, y de sosiego, de asesoramiento, de formación, hay que informar a los otros niños en la medida en que se pueda y se sepa, hay que informar bueno, a los otros decías, papás. Como el profesorado también es el que tiene que actuar también de, de esa manera, ¿no? Eh, sí, totalmente, Coco, con mucho. el resto me refiero sí. a informar al, al resto de los niños. Más que informar es saber cómo intervenir Exacto. y cómo tratar al niño uh -huh. con autismo y el resto de los niños van a ser una copia de lo que el profesor entonces ahí, eh, decir los niños, los otros papás, si el cole desprende una imagen de normalidad, de atención más o menos específica, pero dentro de todo lo que es su orden del día no tiene por qué surgir ningún problema. Y luego también te digo hay ciento y pico, ciento y pico niños uh -huh. integrados y escolarizados en el sistema ordinario que, bueno que están estupendamente con los apoyos y con mucho esfuerzo por parte de las familias, eso es verdad. Estamos quedando sin tiempo, pero bueno, sí que me gustaría decir que otro de vuestros proyectos es que acabáis ¿no? de, de ampliar nuevos espacios para atender todavía a, a más niños. Virginia. Pues ahora, bueno, hace como un año hicimos un edificio nuevo de atención temprana y ahora estamos ampliando un piso más, porque en estos momentos pues del bebé hay 17 niños en intervención, uh -huh. o sea, menores de 36 meses, y tenemos 25 niños en atención temprana de 3 a 6 años aquí en Burgos. ¿eh? Luego las, tenemos las sucursales de Miranda, Medina y Aranda que también tienen niños bebés eh, y niños en temprana interviniendo. Entonces vemos que los espacios se nos quedan pequeños y que necesitamos pues, más espacio para, para desarrollar nuestro, nuestro trabajo y gran labor la que hacéis y como dice Javier pues una suerte también no en parte así decirlo eh, tener bueno pues eh, el proyecto Bebé Miradas ese pedazo de centro esa atención tan personalizada no eh, a, a los niños pues muchísimas gracias por habernos acompañado pues, pues muchas gracias a vosotros muchas gracias.